El ser humano está llevando al medio ambiente a una degradación sin precedentes. Tenemos por un lado el cambio climático, que de forma directa es responsable de la muerte de medio millón de personas cada año y de forma indirecta causa la muerte de decenas de millones de personas. Por otro lado, tenemos todas las formas de contaminación, plásticos, nitrógeno, contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica provoca el 12% de las muertes prematuras cada año. Y en tercer lugar, tenemos todas las formas de extinción, extinguimos especies a un ritmo tremendo, llevamos contra las cuerdas a un millón de especies, lo cual favorece epidemias y pandemias y nos hace eh, no tener bienes y servicios indispensables para nuestra vida. Son otros millones y millones de personas que cada año pierden la vida por esta extinción de especies. Así que tiene mucho sentido que la Corte Penal Internacional considere el ecocidio, es decir, estos desastres ambientales de gran calado, eh, como uno ¿no? de los crímenes contra la humanidad. El ecocidio, por derecho propio, eh, tiene que entrar en las categorías como el genocidio o los crímenes de guerra de grandes atentados contra la humanidad. Es la humanidad contra la humanidad. Así que el ecocidio, eh, una vez que entre en esta categoría, podrá ser perseguido allí donde tenga lugar y de una forma concertada, global, a, a escala internacional, que es como estos grandes atentados contra el medio ambiente merecen ser tratados.